Habría que empezar por pensar que América antes de que ocurriese el encuentro con España estaba muy densamente poblada y muy, de forma muy variada eh, había muchísimos eh, grupos sociales y culturales eh, en diferentes regiones y cada uno de ellos también tenía adaptaciones particulares o propias a cada una de las regiones o climas o medioambientes que, que ocupaban. Entonces, sí efectivamente eh, ocurrió cambios en la manera de ocupar el territorio al momento de la llegada de los españoles, que venían primero de una manera uh, sorprendida, Digamos así No esperaban encontrar esa tierra, no esperaban encontrar esa forma de vida y ese modo de ocupación. Pero a la vez, yo diría que no solamente se trató de una, una modificación unidireccional, de una sola vía. Pienso que más bien estamos hablando de modificaciones de parte y parte que implican que el español trae una manera de ver, una manera de concebir la ocupación de un territorio eh, costero, mm, peninsular o, o tierra firme eh, continental, pero también la adapta mejorando lo que hasta ahora puede hacer o siente que conoce en función del éxito que encuentra en la manera de ocupar por parte de las poblaciones indígenas entonces es una manera de fundir y, e intercambiar aún involuntariamente conocimientos y modos de hacer eh, que terminaron creando de hecho lo que hay en América que es una sociedad totalmente distinta es una pregunta un poco eh, muy general, muy amplia ¿no? habría que pensar en cada una de las regiones los tipos de ambiente en los cuales estamos hablando, y cómo era eh, la situación previa a la implantación del sistema eh, colonial eh, español. Uh, hay partes en América en las cuales se está comenzando a desarrollar tiene, digamos, como unos 10 años la línea de la arqueología urbana. Sin embargo, no es una línea muy longeva que podamos considerar dentro de lo que significa hacer arqueología de contextos urbanos o urbanizados. Uh, principalmente se está desarrollando ahora mismo en Panamá Viejo eh, como parte del proyecto arqueológico Panamá Viejo conozco casos eh, en alguna de las islas del Caribe y un poco, eh, bueno un poco no, de hecho la más longeva de estas líneas de investigación tiene eh, relación con los contextos eh, mexicanos Uh, sin embargo, podríamos decir que es poca, es eh, muy reciente, uh, muy joven como línea de investigación. Um, los primeros resultados se están publicando hace unos 5 o 6 años. Y en el caso de Panamá Viejo, eh, apenas podemos decir que hace unos tres a cuatro años ha comenzado a producirse conocimiento respecto a este pasado histórico eh, con relación a la, al, al urbanismo, a la urbanización de eh, eh, sitios que anteriormente tenían una manera más indígena de hacer, que era una manera más eh, autóctona, eh, separada, distante entre sí y con interrelaciones eventuales específicamente para la parte de Panamá ha sido sorprendente encontrar mm, un montón de paralelismos eh, aunque no directamente mm, factibles de ver mm, eh, tan transparentes en el caso de panamá viejo visto que es un sitio arqueológico es una, el, el primer asentamiento de la ciudad de panamá que actualmente se encuentra en ruinas por consiguiente ese estado ruinoso ha implicado que se requiere mucha arqueología para poder interpretar, entender cómo era la relación de las unidades sustantivas del de, eh, urbanismo que estaba funcionando hasta 1671, enero, cuando llega eh, la invasión pirática inglesa. Y sin embargo, sí es factible de verlo eh, más transparente, más evidente, mmm, con una correlación más clara en lo que significaría el segundo eh, centro histórico de la ciudad de Panamá, que actualmente eh, es conocido como casco antiguo. Uh, podemos ver la relación entre el ancho de las calles, eh, las alturas de las edificaciones principales, la distribución en relación a, a un... Um, una planta de asentamiento eh, urbano costero y la adaptación de esa retícula ese sistema mm, herencia romana de distribuir a, a escuadra y a cordel eh, la ocupación del territorio adaptando a un área costera eh, en el caso de Panamá Viejo, por ejemplo, tenemos una plaza excéntrica, en, una, en un costado, con la catedral a un lado, eh, lo que acá sería el edificio de ayuntamiento. En Panamá Viejo era el edificio del Cabildo, el primer, el primer asentamiento del Cabildo, que luego se mueve. Pero hay ciertas similitudes, inclusive, eh, en la manera en que crece a partir de la esquina de la Plaza Mayor hacia norte y este, como es el caso de La Laguna. Sin embargo, mucho más evidente, repito, es eh, lo que luego se traslada y se implanta con um, más de 100 años de aprendizaje en Panamá Viejo, se modifica y, y mejora ese sistema que cuando se construye en casco antiguo a raíz de la mudanza de la ciudad, se depura aún más. Sin embargo, tenemos el mismo caso, una adaptación a una línea de costa que condiciona la manera de ocupar el territorio con una plaza también intenta ser centralizada y sin embargo termina siendo excéntrica o relativamente excéntrica con un crecimiento condicionado por la costa y eh, la, la ocupación la, la necesidad de ocupar eh, el área más hacia una tierra más firme eh, un área más fácil de controlar como es alejarse de la costa, alejarse de los ríos, uh, sí hay muchas similitudes. Yo diría que las principales están eh, en la sensación de mm, la relación entre las alturas de los edificios, el ancho de las calles y la relación con el núcleo o el corazón de las ciudades siglo XVI-XVII, que tiene que ver directamente con la plaza y con los edificios principales de administración de justicia y o el gobierno, que son la catedral y la influencia de la religión cristiana y los edificios administrativos como el ayuntamiento o el cabildo.